a la primera vez, de Medellín? Bueno, en Bogotá hicimos el video, ganaron los países como a más lindo acento, pero ahora vamos a ver los países, ¿qué acento te gusta más a los países? Aquí, ¿Qué acento te parece más bonito, pero en Colombia? Un acento... de Colombia. Sí, más bonito para ti. Quiero saber Medellín porque estoy que a votar a otra ciudad. Eh, puede ser... no sé... ¿cómo se llama? El, costeño, el acento de costaña le gusta mucho? Ok, hablamos de corteo, bueno, no a reivindicarlo. <risa> ah, bueno, ¿y el acento que no te gusta tanto o te parece más difícil entender? No, de hecho todos son bonitos. ¿Todos son bonitos? Ok. cómo se llama? Sí. ¿Y usted? Sí. Bueno, me gusta Michelle. Eh, una pregunta, ¿qué acento de ¿qué me parece más bonito, pero que no, no tiene que elegir el acento de ustedes? Eh? Otro. El acento que le parece más lindo en Colombia. Sí, sí ¿Y el acento que le parece más difícil de entender en Colombia? El costeño. Bueno, estaré señorita, ¿cómo se llama? ¿Tú bien, ¿tú bien? Michelle, mucho gusto. ¿Usted me puede decir qué acento le parece más bonito para escuchar de mi... eh, de, perdón, de, Colombia? ¿El acento más bonito para escuchar en Colombia? Todos los acentos. ¿Todos los acentos? Ahora, ¿un acento que le parece difícil de entender en Colombia? tiene uno. Bueno, algunos, cuando llaman otras cosas así, como no para poder los animales y no pueden entender nada de eso. Sí. Ah, listo. Buenas tardes. ¿Qué te llaman? Bueno, ¿Ustedes son, y, ah, bueno, usted son de medio, cierto? Bien, bueno, tienen que elegir un acento que les parece muy bonito en Colombia, pero que no sea de ustedes, que no sea el acento paisa. Otro acento que les parezca muy lindo para escuchar. ¿Cuál sería? ¿En Colombia? Sí, el francés o el italiano. No, pero acentos colombianos. Rolo, ¿no? ah, papu, ah, caqueteño, no sé. Si sea colombiano. Pues sí, parece como un rolo. ¿El roll es gusta ¿sí? el acento rolo? Sí, usted. ¿El rojo también le gusta? Ahora.. ¿El acento que le parece más difícil de entender cuando una persona de una ciudad de Colombia, Colombia habla? Un acento difícil de entender. El costeño. ¿El costeño es difícil? Sí. ¿Para sentar también el costeño? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo se llama? Andrea. Andrea. ¿Soy paisa? Sí. Bueno, ¿de dónde le parecen los acentos más bonitos para escuchar en Colombia que no el su... no paisa? Eh, los caleños. ¿El acento de caleños gusta mucho? Sí. Vale. Y un acento que le parezca difícil de escuchar o difícil o feo para escuchar en Colombia también. Los que hablan en inglés. No, no, pero que sea colombiano, los colombianos hablando de, no sé, de Bogotá, de una ciudad que a usted le parece que el acento de como, hay, no entiendo bien, el acento de él. El acento. El acento, sí, el acento de una ciudad de Colombia que le parece. Que son indígenas. Bueno, Buenas tardes, ¿cómo se llama? Michelle, mucho gusto. Una pregunta Manuel, que usted es paisa, ¿qué acento en Colombia le parece muy lindo de escuchar? Que no sea el acento paisa, sino el acento de Colombia, pero no paisa que le parece muy lindo de escuchar. ¿Cuál era? ¿Sí, ¿cuál diría? O... Oh, hay muchos. Muchos. Bueno, sí. digamos por lo menos uno que le guste bastante. Uno, por ejemplo, ¿cuál sería uno que le parezca bonito? Que le parezca bonito. sí. ¿Al el ¿El acento costeño? Ahora un acento que le parece difícil de entender. ¿Tiene uno o no tiene? Pero que sea no, un acento colombiano. O el, el costeño, el cientenero, el rolo, el caldeño, el pastucio. Palabra. No, para cuando una persona de esta ciudad habla, usted tendría como más dificultad para entender. O sea, por ejemplo, si habla un costeño, un rolo, un, un acento que le parezca difícil de entender cuando la persona le habla, pero que sea un acento colombiano. ¿Tiene euro o no? No. Ninguno. Listo. Buenas tardes, ¿cómo se Yo soy el caldero. Ah, Michelle, mucho gusto. Eh, usted es de Venezuela, ¿cierto? Sí, de Venezuela. Bueno, ¿usted me no puede decir eh, qué acento le parece más bonito en Colombia para escuchar? ¿A DVD sí. le parece más lindo? Sí. ¿Y, no, acento claro. que, y al acento que le parece difícil de entender en Colombia, ¿qué le ha pasado? Bueno, acá lo único es el del extranjero. De resto, bueno, hay palabras como yo soy venezolano, pues. Sí, se sí, me ha gustado un poco. Sí, acá ah, hay algunas palabras de ellos, ahí va uno Ah, listo. Bueno, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro, mucho gusto. gusto. Sí, ¿Usted es sí. de Medellín? Sí. Ah, bueno. ¿Este acento le parece más bonito en Colombia, pero que no sea el suyo? O sea, que no sea el acento país o sino en Colombia. ¿En Colombia? No, en Colombia, en Colombia. Ah, en Colombia... Sí. Eh, costeño. Eh. ¿El costeño le gusta mucho? Sí. ¿Y el acento que no le gusta tanto del país? ¿El de otro país? O sea, no, de Colombia un acento que no le guste tanto. Decir, o sea, un acento de colombia que le parece difícil de entender. Ah, el pastoso. El pastoso pasto muy difícil de entender. Listo. señorita, ¿cómo se llama? Oh. Murisimal. Eh, yo me mucho gusto. ¿Usted es de Medellín o...? listo. ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia? Un acento que le parecía muy agradable para escuchar. Un acento que le parece lindo en Colombia para escuchar. El paisa. ¿Le gusta mucho el paisa? Tiene un acento que me parece difícil de entender en Colombia. ¿Tiene uno o no? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ¿sí? cómo se llama? ¿Suli? ¿Suli? ¿Usted de Medellín ¿O? Sí. Ok. ¿Usted me puede decir qué acento en su país, de Colombia, le parece más bonito? Para escuchar, pero ¿qué no es el suyo? ¿A que no sea el suyo? Sea, qué no es el ¿Otro acento? Este. El. Costeño. ¿Te gustaba el cambio de Costeño? ¿Sabes? Ahora me puedes decir si tiene un acento que le parece difícil de entender o no tan lindo. Portugués. No, pero en Colombia, pero también en Colombia. Ah, en Colombia. ¿Cómo ah. sí. El... no, se llama ese? ¿De una ciudad o no sé? De acá, de acá. ¿De Colombia? Sí. De acá, pero.. No sé, no una por Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Michelle, mucho gusto. Una pregunta a ¿sí usted de Medellín. Eh, no, yo sí, más. Sí, ¿de dónde es usted? De Venezuela. Ah, bueno. ¿usted de Venezuela, ¿qué acento de Colombia le parece más bonito para escuchar? El los mandó a tomar venta de Hugo Chávez. ¿Y, y un acento que no le guste tanto, que le parece difícil. El costeño. El costeño. <risa> ah, ok. a bueno, ¿no? ¿cómo se llama? Hola. Hola. Michelle, Hola. mucho gusto Hola. de usted. Hernán Darío. Hernán, mi ok. Una pregunta ¿sí de Medellín. No, yo, no yo. yo sí soy de aquí de Medellín Ah bueno. bueno, una pregunta para ustedes dos ¿Qué acento en Colombia les parece más bonito para escuchar? No es el, el paisa Bueno, para usted quiere ser paisa porque es el eh, puede? El acento de Quito me gusta más porque es como mucho más organizado en el sentido de las palabras ¿Sí? Sí ah. No, para mí el la riñez, ¿eh? Yo yo el el que, porque él es de o sea, no, no sí, Yo tengo el, que elegir no uno que no sea de ahí. Sí, lo... yo, yo elegí el uno que no era el mío. mío. Exacto, usted tiene que otro también. Bueno, pues en el meta también. ¿Entendés? Pues, en el meta ah. sí, porque siempre llevan todas las palabras completas. Como hay departamentos que llevan el idioma... Hay palabras que van como atravesadas. Ah, listo. Ahora una pregunta. ¿El acento más difícil o más todo de Colombia para entender? o difícil Para el de los costeños. Escucha ¿Cuál es, el sí, es, un ¿Un poco, es un poco más rápido Lo hablan más rápido ah, es sí. más complicado Para ¿Cuál? De También Oye, <risa> ya no, me <risa> Barbacoa es y ustedes es más difícil el Barbacoa Barbacoa es un municipio Ah, no lo Alfredo, bienvenido. ¿Es Paisa? Paisa, de la ciudad de Medellín. Listo, entonces la pregunta es, ¿qué acento de Colombia le parece más lindo para escuchar? Pues porque el, el es sonoro, me ha gustado mucho el, el lenguaje el decir de los Paisas, que traen la pronunciación de la ciudad, que parecen el español y a la vez es propio de los pueblos. Eh, aunque hay otro que no un, he escuchado, es el costeño. El costeño es paisaje. Ah, bueno. tiene un acento que le parece o feo difícil de entender. ¿Cuál sería? Si uno, ¿no? eh, el costeño propiamente de, de la montaña, que corta las palabras, las lejitas y Ah, es sí. sí. eh, hay de Hay de playa, pero de, de, de, de La playa... Es muy la palabra. Ah, la, la. Listo. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se llama? Listo. Michelle, mucho gusto. ¿Estás de major. Sí. Bueno, usted tiene que elegir un asiento en Colombia que le parezca más bonito, pero que no sea el propio de Paisa. De Paisa, tiene que elegir otro asiento que le parezca más bonito en su propio país. Sí. Colombiano. Sí, de una ciudad de Colombia que le parece, que le gusta el acento. Bueno, el acento fue pues, bogotano sano, El Ron no le gusta hacer acento. ¿Y ahora un acento que le parezca feo o difícil de entender en Colombia? ¿Te uno o no tiene? En sí, Colombia, Martín. ¿Te digo uno? No, no. Por el momento no, la no ciudad de la no. ciudad la no. No. ¿Qué gracias, ¿Cómo no. se llama? Sí bonita. Me mucho gusto. Desde que, ¿De qué ciudad le parece el acento más bonito, pero que no sea paisa, que usted es paisa? Tiene que opinar de toda otra ciudad. Vale. Es que es de... Me gusta mucho el de manejar el wheel. El huilense. Sí. ¿Me parece lindo? Es diferente. Es de paso. Es de paso, sí. de paso también, sí. Y ahora el acento que le parece más difícil de entender en Colombia. Eh, pues, sí. Muy difícil. Es complicado porque habla muy rápido. Sí. Porque cortan las palabras. Para establecer, ¿cómo se llama? ¿Cuánto ¿Michel, mucho gusto de usted? Donier ¿Quiere después hablar en inglés? Ah, no. Hablamos en inglés en español porque son español. Entonces, una pregunta para ustedes entonces de Medellín. El acento que les parece más bonito en Colombia, pero que no es el de usted. Otro. no sea un país. ¿El que, se el que se me parece muy bonito. ¿Y usted? El cocheo también. Ahora, un acento que les parece difícil de entender en su, en su país. Eh, el acento del Pacífico colombiano. ¿El de ¿Cómo? No? Sí. ¿Dice? Santanderiano. ¿Santanderiano? Alesa. Bueno, entonces, señorita, ¿cómo se llama? Alesa. Alesa. ¿Usted es de Sí. Ah, bueno, entonces usted me puede decir el acento que le parece más bonito para escuchar en Colombia que no sea el paisa. El ¿Qué le gusta escuchar, pero no paisa y en Colombia? Costeño. Le gusta mucho el acento costeño. Sí. Y un acento que le parezca difícil de entender en su propio país. Sí. muy difícil. Ah, listo. bueno ¿cómo se llama? qué sí, ¿Sí? Bueno, que mucho, mucho gusto. ¿De dónde está? ¿De qué ciudad? Barranquilla. Barranquilla. Muchas ciudad De qué ah ciudad le parece el acento más bonito de Colombia, pero no pueden elegir ni Barranquilla ni... O sea, no el propio. No el propio. Cali. El Cali. El vaya, sí, sí. ¿Y el, sí. ¿Y el acento más difícil de entender en Colombia? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí no sé. ¿Es que es No, sí. el pastoso. Sí. ¿Es un pastoso con tu pastor? ¿Cómo se llama? Andrés Paife. ¿Mucho gusto? ¿Está de Medellín. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué acento de Colombia te parece más bonito? Que no sea de Medellín. Que no o sea dice, que sea más o menos para, para entender sí. la gente de los Estados Unidos, porque hablan como paisa, no hablan como paisa, pero es que entre ellos se entienden, entre ¿no? ustedes. Eh. Sí. Pero para nosotros, más o menos, como ya, ya tanto tiempo de conocerlos y todos los días entra gente diferente. Sí. Entonces, como ya andan por todos los lados y muchas partes hay que entran y no, no conocen, entonces uno las asesora o, a dónde van y qué van a hacer y. y que no haya peligro. A mí me gusta, me gusta ayudarles y, y que viajen por sí. ella, porque oro también algún ha cambiado a los Estados Unidos y no tiene que conocer y lo orientan a oro también. Sí. Y, pero por ejemplo en Colombia, Bogotá. No, no, me gusta, sí. me gusta, me gusta. Sí, eh, Colombia. Me gusta eso, el sonido, el hablado de, de, de la gente de los Estados Unidos. Sí, sí, sí, y de Colombia de ciudad de Colombia más bonito asiento y el más asiento para de Colombia de Colombia. Mira, es que uno en Colombia el paisa el paisa la, la el paisa gusta mucho donde quiera que no llegue la la costa y usa mucho el lado el de la costa también costeño sí, sí. Ah, uno a barranquilla y el paisa siempre siempre siempre es el que va no sé si sí. y lo ha tratado mucho porque uno no, no la voz es muy, muy, muy no tienen redamos en la lengua para uno de decir. Ah. Sí. sí, sí. sí. Pero el aceito costeo también le gusta escucharlo o.. ¿Cómo hablan los costeos? ¿Le gusta también cómo hablan? Sí, me gusta cómo andan. Me gusta también cómo hablan. ¿Sí? Como. como. Hola, como onda, cómate una montada, cómate una mierda, <risa> cabrón de mierda. Maboso sí. de mierda. Lo que usted nunca ha escuchado una palabra acá. ¿no? Sí, de verdad. Si después de Estados Unidos no dice, no, no dice, hey, venga acá. O hágame un favor, o tú mande este palo. No, sí. Si no, que no lo hace. Ah, bueno. Listo, entonces le agradezco mucho a este. Gracias. ¿No ¿Pero cómo se llama? Richard. Richard, ¿qué le parece el asiento más bonito de Colombia? ¿Qué le parece? Paisa. Creo que no se paisa. ¿Qué es paisa? ¿Qué te El... El boyaco. El ¿Y el asiento más difícil para entender? ¿Tiene uno o no tiene? El guajiro. Ok. Tendrías que aprender a escuchar ella me dio niña, ¿tú por no te con una pelita de la noche una tarde? Porque lo que pasa es que la verdad que como ayer en la casa no había estufas de gas y no puedo andar de la año me di niña, le voy a... Cuando regresé por la carreta ya me la habían robado, duré cuatro meses preso. Es una vaina que duele en la vida.